¿Qué tal la vida de casado? Pues la verdad no me puedo quejar. ¿Ah, sí? Bien. Joder. No, bien no, que no me puedo quejar.